Una ponencia titulada La conservación de la cueva 6 de risco caído en el paisaje cultural patrimonio mundial. Don José Antonio es arqueólogo, doctor en historia y responsable técnico del paisaje cultural de risco caído y montañas sagradas de Gran Canaria. Es inspector de patrimonio histórico del cabildo de Gran Canaria desde el año 1992. Tiene una tesis doctoral que, está desarrollada, que la desarrolló en la isla de Lanzarote. Basada en la reconstrucción del territorio y la infraestructura construida en las erupciones volcánicas del siglo XVIII. Es asimismo codirector de las excavaciones arqueológicas de Ziqui, Nineo, Lanzarote y Tindaya en Fuerteventura. Ha realizado diversos trabajos y publicaciones sobre manifestaciones rupestres en Canarias, como grabados podomorfos, inscripciones alfabéticas líbico-latinas, etc. Y es experto en poblamiento, paisaje cultural, etc. Pues nada, sin más, paso la palabra a don José Antonio. Muchísimas gracias. Eh, se me escucha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, sí. en primer lugar agradecer ¿no? la jornada, yo creo que tan oportuna, por parte del Ministerio. Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras que hay con eh, estas interesantes reflexiones sobre este problema del cambio climático. Yo no voy a hablar exclusivamente del cambio climático, sino de una problemática importante que tenemos, pero bueno, que está bastante relacionada con este hecho. ¿no? Y bueno, como me han cogido de sopetón una hora menos aquí en Canarias, pues voy a intentar ser lo más rápido posible. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve la... Sí, José Antonio, ahora pude poner presentación. Vale, un segundito. Bueno, Perfecto. ¿se ve? Sí. Bueno, voy a intentar ser breve. Como ustedes saben, eh, Rijo Caribe y las montañas sagradas de Gran Canaria es uno de los últimos bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial en el 2019. Eh, se refiere a un paisaje cultural, estamos hablando hoy estos días en algunos casos de monumentos, eh, estamos hablando de un área extensa que ocupa una cuarta parte de la isla de Gran Canaria y bueno, que, pues, cuyo origen, gran parte de estas culturas que se asientan en este territorio son de procedencia norteafricana, Bereber o Amasí, de lo cual ha quedado importantes testimonios en este territorio, algunos de los cuales son los que han dado lugar a esos valores excepcionales. En cuanto a los atributos y de, este, de este territorio, solamente quisiera destacar algunos, como los asentamientos proglodistas no solamente en el pasado aborigen, sino que todavía hay cientos, miles de personas de la isla que viven en asentamientos de cuevas, eh, los grandes templos marcadores astronómicos en las áreas, sobre todo, de cumple, las inscripciones alfabéticas, los triángulos cúbicos que son... Una representación extraordinaria de triángulos femeninos cúbicos en cuevas, algunas con más de 300 grabados. La, y luego las pervivencias como las rutas aborígenes de transhumancia, o pervivencia como sistemas de bancales, o, la, o el tema de la losa, y muchos vinculados a la cultura inmaterial. Aquí vemos algunos de estos grandes yacimientos arqueológicos, no de cumbre, fortificados, en algunos casos, algunos de estos roques son santuarios. ...y aquí ven manifestaciones rupestres de, de toda índole, ¿no? Muchos de estos poblados aborígenes pues, han seguido siendo utilizados hasta la actualidad. Este es el caso concreto del risco caído, que fue el elemento emblemático. Esto es un conjunto de cuevas ya abandonadas, como su nombre indica, el risco caído, o risco caído, como dice, por la gente mayor de la zona. Es una, una cúpula excavada de 5 metros de altura. Piensen ustedes que esta cultura no conoce el metal... Y la verdad que nos hizo replantearnos muchos aspectos de estas culturas aborígenes orígenes, la calidad constructiva y el conocimiento geométrico, matemático y abstracto que podía tener esta población para realizar no solamente esta construcción, ¿no?, de, de, de cúpula, perfecta, de planta circular, sino que hicieran una claraboya artificial por donde entra la luz del sol en el equinoccio de primavera y cuando en el equinoccio de otoño entran las lunas llenas, ¿no? bañando precisamente un panel con triángulos públicos, como ven aquí. Otro elemento es la continuidad del paisaje, en este caso el celaje, quizás sea uno de los patrimonios mundiales, singular en este caso, donde hemos querido que el paisaje tenga continuidad en el cielo, sobre todo por la calidad del cielo que tiene Canarias, y porque forma parte del imaginario de, del cultural de esta población. Aquí vemos el mundo troglodita, todavía hay ermitas excavadas en roca, hay viviendas rurales excavadas en roca que presentan una oferta singular y poblados que, eh, eh, sobre todo en la zona de cumbre, pero prácticamente en, to en toda la isla. Estos son los trabajos de investigación que estamos haciendo. El trabajo con la población local me ha parecido muy interesante en las últimas comunicaciones, sobre todo el papel que esta población local puede tener pues, para la continuidad de técnicas, materiales para poder trabajar en la reconstrucción. Y luego un trabajo que estamos haciendo muy importante, difusión en las escuelas, en los colegios. Piensen ustedes en los niños de Artenara, cuando pintan sus casas a la izquierda, lo que pintan son cuevas y forma parte de ese imaginario colectivo. Eh, con respecto al tema concreto que estamos viviendo, aquí pueden ver una imagen un poco espeluznante de lo que pasa en estos territorios. Es decir, uno de los problemas más graves que tenemos son unas islas volcánicas jóvenes es el problema de los grandes desprendimientos, que en muchos casos es donde se encuentran gran parte de estos grandes yacimientos arqueológicos. Esto es un desprendimiento en Alcusa, del año pasado, aquí como lo pueden ver, cerca del camino, por lo tanto, estos desprendimientos, esta monitorización y esta evaluación permanente sobre el territorio, luego tiene que ver mucho con eh, los usos de este territorio, no nos estamos replanteando incluso algunas zonas de visita o en qué condiciones por un tema de seguridad. Aquí vemos algunos de estos conjuntos, como el de ACUSA, donde pueden ver algunos desprendimientos en los que vamos a cometer ahora actuaciones este mes. No solamente el riesgo caído, sino las jornadas que hemos hecho es replantearnos la situación de la mayor parte de estos conjuntos arquitectónicos de la cumbre de la isla Estos son algunos trabajos que hemos hecho de saneamiento, de desprendimiento, en algunos lugares vive gente, ¿no?, en estos entornos. Entonces, pues ya no solamente para mantener el patrimonio cultural, sino para, para la propia seguridad de las personas. No es un caso exclusivo del paisaje cultural, es toda la isla. Este debate y esta jornada que hemos tenido, la verdad que ha sido bastante de actualidad por el desgraciado suceso que ustedes conocen de la isla de La Palma, y está ayudando a una toma de conciencia general, no solo de vivir en unas islas volcánicas activas, sino que estas islas volcánicas, eh, han generado un, un soporte rocoso, un, un espacio físico, en el que se produce el desprendimiento y con el que tenemos que convivir. Y sobre que sí que hay un conocimiento vernáculo muy importante, sobre todo en la gente que construye las cuevas, eh, lo que se llaman los piqueros, y con los que contamos ¿no? para algunas de estas rehabilitaciones. Eh, y luego también lo que ha derivado en una restricción de uso de este patrimonio. Esto era risco caído cuando lo encontramos, en el, bueno, en el, en, el, en el 96 del siglo pasado, pero cuando empezamos a actuar fue en el 2011 de este año. Las cuevas eh, estaban conservadas anteriormente, pero miren el estado en el que eh, hay que decir que la última persona fue una señora hace unos 50 años que vivía ahí, se fue por seguridad y dejó unas cabras y un día fue a buscarla y la mató al risco, es decir, hay leyendas de que hay familias enterradas en alguna de estas cuevas en el siglo XVIII, que seguramente por toponimia le da nombre al lugar, y bueno, este era el estado en lo que estaba el conjunto principal. Esto era la parte exterior de la cueva 6, y bueno, cuando empezamos a cometer las primeras excavaciones, en algún caso de apuntalamiento, pues bueno, sí que teníamos referencias por fotografía antigua de cómo eran parte de estos muros que estaban en el exterior de estas cuevas, ¿no? que nos sirvió de pauta, porque por lo general la gente va a los yacimientos, los ve vacíos y se cree que vivían así. Pero bueno, tanto en la época aborigen como tradicionalmente, estas cuevas estaban tapiadas tenían sus muros, tenían sus puertas y tenían todos los elementos. De hecho hay una, que es la Cueva de la Baranda, que era una construcción de madera encima de una de estas cuevas. Piensen ustedes la dificultad además para poder realizar esta enorme obra de conservación, que gracias a Víctor y a su mula pudimos desarrollarla porque no llegan carreteras, y es muy difícil, además, que puedan acceder helicópteros a este lugar. A partir de ahí empezamos a hacer trabajo de todo tipo, ocultaciones, prospecciones geofísicas, para ver, porque piensen ustedes que en Canarias muchos de estos soportes rocosos son muy variables, sobre todo en las zonas de toba volcánica, que es donde se construyen las cuevas, que hay una gran variedad de, de, de, de composición, de, de, de, de, de, de, de soporte de las propias cuevas hay conjuntos donde sí los desprendimientos son mucho más comunes que otros donde son mucho más fuertes ¿no? el macizo rocoso se hicieron sondeos y prospecciones, trépanos en alguna de estas cuevas para ver la caracterización de la roca y la resistividad aquí vemos una sección a la derecha es muy interesante porque en este caso la toba se formó por una nube piroplástica que selló un enorme bosque, que hoy es un bosque fósil Ahí pueden ver los troncos de madera, que está en la parte superior de las cuevas. Y lo que es más macizo, precisamente, la brecha roque muro, la presa la, la, la formación superior, y la madera es nable, precisamente, donde se encuentran este tipo de cuevas. ¿no? Aquí ven, en la parte superior, ya los desprendimientos en tiempos históricos. Y, bueno, las distintas reuniones científicas, en las que han participado geólogos, ingenieros de minas, ingenieros de estructura, de vulcanólogos que llevan todo el tema de la monitorización de los parámetros microclimáticos. Y la primera reunión que tuvimos en el 2013 nos planteamos una hoja de ruta que más o menos se ha ido poniendo, es decir, desde de apuntalamiento de urgencia, reforzar, reforzar todo el tema de la, los controles microclimáticos a los que le añadimos los de deformación de terreno y microsismicidad. Y bueno, aquí pueden ver la complejidad de alguna de estas actuaciones, eh, digo porque bueno, todos estos es materiales hay que llevarlos y en algunos casos la roca se encuentra en una situación de, de mucha debilidad, ¿no? lo que han concluido los geólogos, por lo menos hasta ahora, que nos ha servido muchísimo estos refuerzos para poder mantener lo que es todo el conjunto y la visera hasta ahora y siempre manteniendo efectivamente los, los criterios de autenticidad eh, con respecto a los elementos más importantes y destacados de, de estos bienes, ¿no? como la cueva, la entrada de la luz, eh, si lo, lo, todo el fondo del lavado de pertre, la parte exterior, y estos son los estudios de restauración, de escáner láser, de fotogrametría, todos los controles microclimáticos, a los que hemos añadido el carradón, por el tema de la concentración de, de las visitas, Aquí pueden ver una imagen interesante a la izquierda del sismógrafo en el incendio que hubo en el 2019, eh, pero que sin embargo no afectó al interior de las cuevas. Estos son los estudios de canalización, bueno, los trabajos de canalización de las aguas para evitar las filtraciones en el interior. El, el constante trabajo de saneamiento que estamos haciendo en estas cuevas, ¿no? Eh, hemos, hemos limitado, no, hemos reducido, ya hemos prohibido eh, entrar en la, en la cueva 6, y en la cueva 7, por un lado por seguridad y por, y por conservación, pero sí que tenemos un proyecto de recuperar todo el entorno, ¿no? para que explique el conjunto, pero eh, aquí tenemos este proyecto de recuperación de todo el entorno, de riesgo caído, los caminos, los veredas, los bancales, la recuperación de toda la ingeniería hidráulica, y bueno, no ha parecido muy interesante y además nos gustaría contar ¿no? con la experiencia de personas como las que intervinieron antes, ¿no? en el ejemplo de Valencia, que tenía una pregunta en el aire con respecto a las puertas que hemos puesto. Hemos intentado poner puertas de madera de tea como era tradición, pero claro, estamos hablando de cuevas que no tienen uso dentro, ¿no? Y esto plantea un problema con algunos de estos materiales que luego podríamos discutir, ¿no? Es decir, que tradicionalmente sí que tenían uso estas cuevas, esas puertas se aireaban, pero ahora sí están planteando un problema de concentración de humedad. Esta es la réplica que hemos hecho con la empresa Fastum Arte de la cueva número 6, ¿no? a escala 1, 1. Fue un trabajo de más de un año, donde no solamente hicimos una reconstrucción perfecta de la cueva, que está en el museo hoy de Arterara, sino eh, pudimos reconstruir la proyección de todo el fenómeno de luz en, a lo largo de todo el año con los tablados originales. ¿no? Hoy en día... Está siendo muy visitada esta cueva y la verdad que le ha quitado mucha presión a la visita o a la demanda de visitas originales. Este fue el gran incendio que hubo un mes después de nuestra declaración. Imagínense ustedes el impacto al mes de haberse declarado Patrimonio Mundial, pues se incendia el 70% del paisaje cultural. ¿no? Afortunadamente han habido varios factores positivos. Uno, precisamente la cultura droglorita, no solo los yacimientos arqueológicos, sino el hábitat al ser excavado en cueva pues la verdad que tuvo muy poca afección en el interior. Con respecto a los equipos, solamente uno de los 30 equipos que teníamos se vio afectado y luego la biodiversidad por las propias características volcánicas de nuestro territorio se recupera, es decir, ya de el pino y la palmera canaria en muchos sitios ya está en proceso de recuperación. Se hicieron trabajos en los que aparecieron yacimientos arqueológicos, bienes etnográficos que no conocíamos es una práctica normal cuando se producen estos esto incendios. Y bueno, y aquí imagínense, toda la política que hemos hecho ya, hemos hecho un amplio informe de recuperación, eh, no solamente mejorando los medios técnicos, los sistemas de control y vigilancia, sino en la participación de la población local, sobre todo el pastoreo, lo que llamamos las ovejas bomberos, que es un proyecto que también lleva el Cabildo y la recuperación de toda esta infraestructura de enormes tanques cuevas, que desde luego queremos recuperar fundamentalmente ante estos elementos de mitigación del cambio climático y luego por último tuvimos la jornada reciente eh, para, para ver qué hacemos con el tema de la sostenibilidad de, de este conjunto no estamos hablando de palabras mayores en los que reunimos a un grupo de ingenieros geólogos bueno fueron técnicos y cómo nos gustaría poder contar con otros profesionales vinculados al mundo de la sostenibilidad, de este conjunto de estos soportes que albergan patrimonios importantísimos. ¿no? Eh, vamos a continuar ahora con los trabajos de saneamiento y vamos a encargar un trabajo. Habían tres opciones, o desmontar el voladizo con excavaciones controladas, eh, realizar eh, el cocido de gran parte de esta infraestructura, o realizar un sostenimiento a base de unos pilares o contrafuertes eh, en lo que ahora mismo sería la opción más válida, porque las otras podrían provocar un desprendimiento en cadena. Esto tendría un impacto evidente, aunque sería un proyecto reversible, pero bueno, hemos encargado ahora un, un proyecto interdisciplinar eh, para poder valorar o aproximarnos a ver qué medidas se podrían tomar para reforzar la CUEVA 6 Manteniendo siempre por los criterios de integridad y autenticidad. Estas son las reuniones que tuvimos hace un mes para esta jornada. Y bueno, y, y yo creo que un poco son estas las conclusiones. ¿no? Poner en marcha un amplio programa para evitar el colapso. Eh, de inmediato no parece que se vaya a producir. Reactivar todos los estudios de monitorización que estamos llevando. Hacer todo un proyecto de levantamiento tridimensional y un SIG sí, georreferenciado, pero con un criterio uniforme para toda la gente que está trabajando en este tema. Y bueno, recopilar toda la información previa, eh, en fin, eh, contar con el ICOMO y con otros investigadores y con personas que puedan haber trabajado en proyectos similares que en algunos lugares Patrimonio Mundial se ha hecho. Y luego sí sería interesante un estudio específico a propósito de esta jornada sobre el cambio climático. ¿Qué dicen ustedes? ...que la sostenibilidad de gran parte de estos macizos rocosos... ...van a estar afectados a los cambios de temperatura... ...los cambios de humedad, los vientos, las lluvias torrenciales... ...que en el caso nuestro lo que provoca es el colapso de algunos de estos lugares... ...por lo tanto, es que todos estos trabajos de monitorización... ...estudios de ingeniería, de arquitectura, de estructura... ...pues todos se hagan bajo una misma lectura de los efectos... ...que el cambio climático puede tener eh, sobre este tema... ...y por último... Eh, me gustaría dejar una reflexión final, es decir, aunque aquí estamos hablando fundamentalmente de la afección del cambio climático al patrimonio mundial, que en el caso nuestro, imagínese esta portada sensacionalista un mes después de nuestra declaración de patrimonio mundial, pues bueno, es el trabajo enorme que estamos haciendo para evitar por los colapsos, la pérdida de bienes, de valores, las pérdidas económicas por la restricción de visitas, etcétera, pero también nos gustaría vincular la idea de al revés, ¿no? Que es la función del patrimonio mundial al cambio climático. En unas islas, por ejemplo, que tenemos 14 millones de turistas, esta isla tiene 4 millones de turistas, o parques nacionales como el Teido y Manfaya con 4 millones o 2 millones, pues desde luego el mundo de los aviones, los cruceros, el consumo energético, los residuos, todo este tipo de cosas deja una huella ecológica, del turismo muy importante, y en este caso que el patrimonio mundial, eh, pueda eh, orientarse hacia otra perspectiva más sostenible, más ecológica, un turismo más de calidad y no de cantidad, y luego lo dejo ahí porque es un debate que en Mallorca en otros lugares eh, ha habido, como el tema de los potasia o una serie de costes ambientales que pudieran derivarse también al patrimonio cultural en la medida que podamos tomar conciencia de un, no digamos de un decrecimiento, pero no de un crecimiento desmesurado, de nuestro patrimonio, porque la verdad que también, en muchos casos, aportamos en un sentido negativo al cambio climático. Pues nada más, muchas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido tremendamente ilustrativo. Tu ponencia eh, bueno pues como eh, pues el gran reto que tenemos no de, de la conservación de estos macizos rocosos no el desarrollo de metodologías eh, todo lo que nos queda por, por estudiar y por investigar verdad y, y bueno pues como eh, hemos como hemos visto antes además eh, en estos eh, proyectos de recuperación paisajística es realmente clave la participación de la población local ¿no? y esos conocimientos eh, vernáculos ¿no? que son únicos y, y bueno, pues que se van transmitiendo ¿no? de generación en, en generación, ¿no? Todas las técnicas, los materiales que, que son más adecuados para utilizar, ¿no? Y para mitigar, ¿no?, estos efectos de, del cambio climático.